que tengo fue por María, ella me enseñó que ya nada importa, solo Jesús, un día como este me la encontré aunque yo no quería, y en su manto siempre como un pequeño yo me quedé, Virgen del Carmelo del Escapulario, Virgen poderosa Virgen, que Dios me dio se la debo a ella. Siempre me acompaña nunca me deja y ora por mí. No quiero fallarte debo esforzarme para salvarme y por eso clamo a ti Madre Santa ruega por mí. Y con ella canto Y con ella gozo Y con ella quiero Toda mi vida vivir feliz Y con ella canto Y con ella gozo Y con ella quiero También mi mando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 Y ella canto y con ella gozo Y con ella quiero también mi hermano vivas feliz Y con ella cantó a Jesús su hijo Y con ella gozo, río y celebro en esta canción Y con ella cantó a Jesús su hijo Y con ella gozo, río y cerebro en esta canción No